Aunque el tiempo haya pasado, nunca me voy a olvidar De mi pago bien querido de mi Tucumán Aunque lejos yo me encuentre, en mi pecho vivirán Y las ganas de volverme reaparecerán Falta que el amigo que siempre te apoyará, un abrazo bien sentido, él te brindará. Chacarera siempre suena, en mi pecho vivirá. De trabajo me ha llevado muy lejos de mi ciudad Siempre ahorrando unas monedas pa' mi familia ayudar No reemplazo a mis amigos aunque tengo otros acá Siempre brindo por aquellos que lejos están Vacaciones para poder regresar a mi pago bien querido de mi Tucumán, Chacarera siempre suena en mi pecho, vivirán con una samba Tucumana para recordar. Quédate en casa, loco.